¿Recuerdas a Miguel y Gastón? Hoy te quiero contar qué pasó con estos vecinos y compañeros de curso. Veamos esta historia que nos mostrará cómo Gastón aprendió un hábito muy importante para su vida y que te servirá a ti también. ¿Recuerdas que Gastón era un niño mimado que solo pedía y pedía dinero para gastarlo en cualquier cosa? ¡No te imaginas lo que ahora te quiere enseñar! Como te habíamos contado antes, Gastón y Miguel, son vecinos y van al mismo colegio. Miguel llegó hace poco al curso y cuando Gastón lo conoció, se dio cuenta de que cuidaba con mucho esfuerzo sus cuadernos, lápices y uniforme. Se dio cuenta además que en los recreos hacían cosas muy distintas con el dinero que les daban para su colación. Y que a diferencia de él, Miguel solo tenía unos pocos juguetes, los que cuidaba como si fueran su gran tesoro. Por eso un día le preguntó a Miguel, ¿cómo lograba cuidar sus cosas y manejar tan bien su dinero? Miguel le explicó que en realidad, él solo ponía en práctica hábitos que aprendió desde pequeño y que él también podía practicar. Todo parte con el respeto hacia los demás, la valoración de lo que tenemos y aprender buenas prácticas, como el ahorro. Para eso nos sirve ser un niño consentido y egoísta. ¿Entiendes? Gastón se dio cuenta que esto no sería fácil, porque nunca había cuidado nada de lo que le regalaban. Y peor aún, nunca había ahorrado porque nadie le había enseñado, pero se propuso que sería su meta lograrlo. ¿Y cómo lo lograré? le preguntó a Miguel, y este con los hábitos ya adquiridos, le regaló su libreta de anotaciones diciéndole Acá tengo las claves para que lo logres. Después de varias semanas practicando, Gastón, con ayuda de Miguel, aprendió la importancia de cuatro claves que ahora quiere compartir contigo para que se las cuentes a tus amigos y compañeros. Motívate y sé constante. Una buena forma de lograr ahorrar es ponerse a prueba uno mismo, poniéndose un objetivo, una meta y decir... Yo soy capaz de cumplirlo. Para ello, piensa en algo que quieres o necesitas y ponte un plazo realista, de 3 a 6 meses como máximo. Ese será tu foco para ser perseverante en el ahorro. No lo gastes todo y hazlo entretenido. Elige un frasco y dale un diseño entretenido. Déjalo en un lugar importante de tu dormitorio y cada vez que tengas dinero, destina una parte a tu frasco mágico. Después de un tiempo, podrás ver si te alcanza para cumplir tu objetivo propuesto. Contabiliza lo que entra y sale de tu frasco mágico. Ser ordenado con tu dinero te permitirá hacer planes y para ello una libreta o cuaderno puede ser tu mejor opción. Dibuja una tabla y anota lo que recibes con fecha y luego anota la cantidad que gastas y Qué? Así cada mes podrás revisar todos los gastos del frasco mágico a la cuenta de ahorro. El frasco mágico será tu primera experiencia de ahorro. A medida que pase el tiempo, tendrás nuevos intereses y tus metas crecerán. Por ello lo mejor será pasar del frasco mágico a tu primera cuenta de ahorro. Pero no ahorres lo que te sobre, sino que dispones siempre una cantidad al momento de recibir el dinero. Ahorrar en una institución financiera te dará más opciones respecto a para qué estás ahorrando y a la vez te aportará pequeñas ganancias extras. Es fundamental que sepas la importancia del ahorro para alcanzar metas a las que puedes aspirar de acuerdo a tu edad. Un adecuado aprendizaje de finanzas te ayudará a crecer ordenado y responsable con el manejo del dinero, para cuando seas adulto. Además, lo mejor de todo es que no solo puedes plantearte tú esta tarea, sino que también puedes incentivar a tu familia, hermanos, amigos y proponerse metas en conjunto. Así será más fácil ahorrar de forma cooperativa.